Yeah. Sí, chocolate de Chocolate con pescado y camarón. Hice transmisión <ríe> para proyectar la cultura <ríe> del pueblo de esa La administración que vaya buscando el bueno. hotel y la. Asunto. Bien, bien, cómo no. Bueno, señores, nosotros ahora vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres nuestra psicóloga, que está cada jueves con nosotros. Vamos a hablar con ella o ella va a hablar con nosotros acerca de los límites al terminar una relación sentimental. Mucha gente le interesa este tema porque mucha gente no sabe a qué atenerse cuando rompe con alguien. ¿verdad? Así Ay, que adelante, doctora, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno. Muy bien, contenta de estar de nuevo con ustedes. Qué bueno. Y bueno, este tema: ustedes saben que con esto de la pandemia y sobre todo los tres meses que estuvimos en confinamiento, lamentablemente se duplicaron y casi triplicaron las tasas de divorcio y sí. también de ruptura sí. de las relaciones de, de pareja, ¿no? Que vivían sí. juntos, de uno libre. Y esto a su vez ha hecho que incluso en mi consulta lo he visto. Hay aumento de los casos que eh, llegan y me dicen, oiga, yo me separé, yo terminé esta relación de noviazgo, de matrimonio y esta persona no entiende, no entiende, no entiende yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, cómo decirle. Eh, me envían a, a, a, la, a la familia, a los amigos, a los vecinos, a los compañeros de, de la iglesia, del trabajo, a hablar conmigo, a decirme que está llorando, que... Entonces, esto es una consulta cada vez más frecuente, piensan eso. Y allí tenemos que preguntarnos algo, o sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué el otro no está comprendiendo la situación? Muchas veces es que no somos lo suficientemente tajantes creando límites. Entonces, acá es importante que pensemos en cómo realizamos las rupturas y cómo trazamos los límites. Cuando terminamos una relación de pareja, no lo podemos hacer en un momento en el que estemos con la cabeza caliente, como decimos popularmente. Sino tiene que ser un momento en el que estemos tranquilos. En el que hayamos analizado la situación, sopesado, lo bueno, lo malo. que hayamos dicho, es verdad. En un momento que en vez de sumar, esto me resta. Y entonces allí, tranquilamente, sin violencia, sin gritos, Hablar con esa persona, ¿cierto? Y decirle, mira, eh, yo creo que esto no está funcionando, por esto y esto, pasa esto y esto, ¿sí? Supremamente importante hablar con claridad y en actitud de gratitud. ¿Sí? A excepción, desde luego, que hay situaciones de violencia, que eso ya es otra cosa, pero si es por otro tipo de motivos, eh, agradecer el tiempo compartido, los momentos bonitos, y... Eh, Pedir perdón también por lo que uno sabe que equivocó, por lo que hizo y dejó de hacer, por lo que dijo y dejó de decir. Y decirle a esa otra persona que también uno lo perdona Que está uno en proceso de empezar a sanar y a perdonar, pero que definitivamente ya cortamos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Alejarse. ¿Sí? Tenemos que resolver primero todos los pendientes. Ah, que, que yo tengo cosas, eh, digamos que son novios. Y yo tengo el computador de esa persona y un par de ropa acá me casa, pues, devolvérsela. ¿Cierto? Lo mismo, ah, en tu caso, está tal cosa, tal cosa. Tienen un proyecto económico, una empresa o algo, pues, definir qué van a hacer con esto. Y si todos los pendientes que tengan, que los unan, pues, tratar de resolverlos de la manera más cordial y directa. Y después de eso, prácticamente una ruptura en la comunicación, a excepción de los casos donde tienen hijos en común. Hijos, ¿verdad?, que sean niños o adolescentes, ya si son adultos, pues no pasa nada. Pero eh, en esa etapa, entonces, hablar únicamente de lo que tenga que ver con los hijos, en el caso de que tenemos en común. Y si no tenemos hijos, ruptura total de la comunicación. O sea, cada uno por su lado, ruptura total, total de la comunicación. Y allí, entonces, eh, me han preguntado, bueno, pero pueden podemos ser amigos, sí, se puede ser amigos, pero después de un tiempo, un tiempo en el que cada uno de ustedes asuma que cada uno diga, okay, ya esta persona no es mi pareja, de que yo me reorganice, que tengo un estilo de vida diferente, que tenga la posibilidad de vivir la vida sin ti." O sea, porque uno eh, se acostumbra no las relaciones, ya llevan cierto tiempo su vida de costumbre de compartir. Entonces, es llegar a sentir y a reorganizar mi vida sin esa persona. Y ese proceso de sanar, ¿cómo yo sano? ¿Cómo voy a sanar esas heridas? Porque por algo estamos dejando la relación de pareja, ¿verdad? Entonces, allí está esta situación de cómo sanamos esas heridas. Entonces, ya sabemos. Y otra cosa muy importante, que acá quiero ser bastante insistente y en otras veces hemos tocado este tema, y es el punto de no ventilar nuestra vida, ¿verdad?, privada, nuestra vida amorosa, y mucho menos si estamos hablando de las redes sociales. O sea, esto de andar colocando en redes, ah, te dejé no sé qué, mal me pagaste, tan, con una canción, el indertazo, postear a la persona. Esto, primero, no tiene sentido. Lo, lo único que va a hacer es hacer que esa persona se sienta más herida y tú también. Además, le estás abriendo la puerta a que todo el que vio esa publicación, Puedo opinar, porque es que cuando tú haces público algo que es privado, pues deja de ser privado. Y todo el que quiera opinar. Y es que se molesta nada pero fulano es que se cree. ¿Por qué opina que si yo tengo que ser pasado o no casado? O mi novio o no, mi novio. Pero es que tú lo publicaste. Y cuando no publica algo es para que la gente opine, porque lo dice público. ¿sí? Entonces, cuidado con esos manejos en redes. Mucho más que a hijos, ¿no? porque a los hijos les duele ver esa manera en que una en que las partes se van ofendiendo, se van lastimando, es mejor conservar nuestra vida. Y con relación a los amigos, familiares, compañeros, que lleguen a tocarnos el tema, si usted está totalmente claro, claro, claro, de que usted quiere romper con esa relación que es definitivo, puede decírselo a sí mismo. Yo no sé, gracias por tu interés, sé que es una muy buena intención, pero yo te voy a pedir un favor. Y es que no me vuelvas a tocar el tema, yo ya hablé lo que tenía que hablar con esa persona, y la decisión es definitiva. No más temas. Punto. Si uno coloca, si es uno tan tajante, la gente no va a volver a insistir. Ahora, si uno se pone a discutir con el otro, ay, sí, es que yo lo perdoné, es que yo esto, es que pasó es lo otro, pues. Sí, van a seguir con la tema. Entonces, hay que ser muy tajantes, lo mismo con la familia. O sea, hay que informar, miren, ya hablo de con esta persona, eh, por favor, tema terminado, sí, esto no es punto de discusión, es de vida. ¿Sí? Para trazar esos límites de una manera bien clara con la familia, con los amigos y que no haya decir, lleva otra información. a ah, que está llorando. Bueno, sus problemas. Si definitivamente vemos que, a pesar de seguir estas recomendaciones, de hacer otro tipo de cosas, no se ha podido solucionar, eh, digamos, no se ha podido hacer un cierre sano de la relación, es apropiado buscar apoyo profesional. O sea, varias veces yo he asistido. Ah, para, bueno, hay parejas, ¿verdad? Para hacer un cierre, para empezar el proceso de perdón, para pensar en cómo entonces van a dividir sus vidas cómo van a hacer arreglos, incluso de tipo económico, una especie de mediación también en ese tipo, y un acompañamiento emocional. Y que recordemos esto siempre, no hay que llegar a, a extremos, sino siempre hay profesionales que pueden estar apoyando en situaciones difíciles de nuestra vida, como puede ser esto. No sé qué pregunta tengan ustedes allá en el estudio, chicos. ¿Se, ¿se oye, doctora? Se está escuchando. Ah. Hola, hola. <risa> tiene la pregunta, abarcada. No, no, no es una pregunta. Yo lo que me estoy, eh, estoy mirando, ¿verdad? Que como eso que tú estás planteando como demasiado civilizado. Aquí las cosas son diferentes. <risa> Aquí, no, Doctora, no. mire... Eh, no, no, no, pero no, no, no, hay, que hay que aprender, no, no, no. Andrea, hay que aprender a ser civilizado. Doctora, ¿verdad? en esos hogares lo que se plantea es configurando todo un campo de batalla donde hay trincheras. <ríe> Exacto. Donde hay trincheras. Se usan misiles. Tanque de guerra. <ríe> misiles. ¿Qué es lo que se usa? Misiles antiaéreos. Sí. Misiles antiaéreos. Bueno. Y hay palabritas que duelen más que una bomba atómica. Ay, sí, ay, sí, ay, sí, ay, sí. Duelen más que una bomba atómica. Ahora, ¿Eh? ahora eh, ya dejando verdad el, el, el, la chanza. Se podría decir, debemos de procurar en el término de una relación, tratar de ser lo más equilibrado y maduros posible. ¿Es eso beneficioso? Sí, claro que sí. Okay. Claro que sí. Y, y, y hasta el final de la relación, o sea, si desafortunadamente no funcionó, eh, tiene, ahí es que está prueba de la madurez, una de mis amigas una vez dijo una frase que me dio mucha risa, pero tiene todo, todo el sentido. Ella se separó y dijo, yo no sabía con quién estaba casada hasta que me separé. <ríe> <ríe> sí, y tenía razón o sea, realmente ahí es donde uno puede ver cuál es el control de impulso, la gestión de emociones porque desde luego es un momento difícil para ambas partes doloroso ¿sí? eh, independientemente de cuál de los dos haya sido el que haya tomado la decisión o la iniciativa de terminar la relación, es difícil para ambas entonces lo que uno debe pensar es ¿para qué hacerme más ganas? ¿Para qué hacerle más daño? ¿Qué saco con esto? Pensar de que es que una venganza, que quitan, que no, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el sentido de esto? Esto lo único que me va a traer incluso es dolor y mucho más si tenemos hijos en común. Ahí está lo difícil, ¿no? Los niños son los que realmente sufren de ver a los papás con esos misiles tirándose de uno a otro, de esas trincheras, y normalmente cogen a los niños de trincheras, ¿eh? cogen a los niños como un punto de, de protección, de manipulación o ataque hacia el otro. Entonces tenemos que estar conscientes de eso y ver las cosas pues desde el punto de la gratitud. Realmente hay muchas parejas que no funcionaron, no porque las personas sean malas, sino a veces no se encontraba en el momento de la vida adecuado. A mí me ha pasado que en consulta me dicen, pues yo no entiendo. Fulano estaba conmigo y andaba en la calle y no quería una relación seria, no sé qué. Al rato terminamos, conoció a otra, ahora es un santo, se metió a Cristo y se pasó. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, a veces son momentos en la vida, ¿sí? Eh, lo que yo siento invito a las personas es que además de que tengamos un control, seamos muy sinceros con relación a lo que queremos que a veces eso también genera muchas dificultades en las parejas. O sea, puede ser que alguien no esté en plan de tener una relación, digamos, formal, y la otra persona sí. Ah, yo quiero una relación formal con vistas a, a casarme porque ya siento que es el momento de la vida, ya tengo la estabilidad, tengo la edad, quiero hacerlo, pero quizás el otro no. El otro dice, bueno, yo todavía estoy muy joven, a mí me hace falta hacer tal cosa, viajar a no sé dónde, yo no estoy en esto. Eh, quiero tener una pareja, pero yo no estoy pensando ya como en tanta formalidad y en nada. Entonces, sí es muy importante ser muy honestos desde el principio de qué es lo que yo busco en una relación. Y cuando tenemos la ruptura, ser honestos. Realmente esto es una ruptura total, porque miren que muchas veces buscamos manipular y esto, tanto hombres como mujeres. O sea, eso no es una cuestión de que las mujeres o los hombres no. Lo están haciendo de ambas partes. De dejar como esa puertica abierta, bueno, quizás si tú cambias y aprovecharte, incluso en términos económicos o muchas otras eh, cosas que necesitan y terminan usando a las personas y haciéndose mucho daño. ¿Sí? Entonces, eh, por eso es que en la mayoría de los cierres es positivo buscar acompañamiento profesional para que uno pueda hacer esto de la manera más sana y civilizada posible. Eso es súper importante. En mi práctica eh, eh, eh, privada de abogado, una vez tuve una pareja de amigos, por cierto, que se fueron a divorciar, hicieron un divorcio por mutuo consentimiento. El día que fueron a mi oficina a firmar el acto, eh, firmaron y entonces decidieron irse a un lugar ah, pues, sí, sí. A, a celebrarlo con una comida y unos tragos. Incluso me invitaron, yo lamentablemente no pude ir, pero... Pero en mi práctica privada es el único caso que he tenido de una pareja que se divorcia en Santa Paz y que celebran su divorcio, no tanto como celebraron el matrimonio, pero por lo menos lo celebraron en un lugar, en un restaurante, con vino y, y con una... ¿Y ese amigo cuánto matrimonio lleva? No, ese amigo, no, ya él falleció, pero llevaba ya, cuatro, uh, como cuatro o cinco. <risa> Esa vida lo estaba. <risa> ¿Por qué relajo? Este programa deberían cerrarlo. Otra anécdota en ese sentido. No, yo. ahora con su permiso. Yo tengo un primo. Este programa oye, tienen que cerrarlo. No, oye, no qué relajo es oye, yo tengo no, un primo. No, es para darle la, la parte jocosa yo, yo de las relaciones, que, que hay altruismo también en algunas relaciones, ¿verdad, doctora? sí. Mira, yo tengo un primo que se ha casado seis veces y los últimos matrimonios me entregaba el acta de matrimonio. Toma, yo nada más tengo que llamarte. No, Para que hiciera no, el divorcio. Mira, yo voy a saludar a un el compañero nuestro, a Sócrates Mercedes. Dice Sócrates. Bueno, siete, nada más pero nada, en hay que. Pero hay siempre que, en paz, siempre en paz. Hay sí, bueno, que tomar, ¿verdad?, esas opiniones de la doctora y, y como decía ella hace un, un, un momento, una pregunta nuestra que hay que ser civilizado en esto porque la verdad que la vida sigue y, lo, y, y sobre todo cuando hay hijos es todavía mucho más pero, difícil, pero hay que entender que esa mujer es la mamá de tus hijos sí o sea, hay muchas cosas o sea, una, una cosita antes de que se vaya la doctora doctora, pero en pandemia al estar juntos se descubrieron que no eran tal para cual a veces no era una cuestión de tal para cual eh... Son muchos factores. Tú sabes que uno vivía, uno vive una vida, además de mucho pluriempleo, en nuestro país cada vez es más común. Nosotros, bueno, nosotros mismos de esta, somos un ejemplo del, del pluriempleo, ¿no? Sí. Aquí, allí. Entonces, eso siempre tuviéramos poco tiempo de convivencia. Sí. O sea, había gente que increíble ni siquiera sabía con quién estaba casado, porque solamente compartían no. un ratito en la noche. Repita eso, ¿cómo fue? Hay gente que no sabía ni con quién estaba casado No, o con estaba sí, no, con quién es. no hay gente no, que hasta ese momento no sabía compartía. con quién estaba casado. Dios. Sí, verdad. Porque, porque... No, no compartían. O si sea, sí, eso no... trajo la pandemia de bueno, que nos ayudó a compartir más en la casa. Claro, entonces también muchos temas que las parejas tenían guardaditos, que uno a veces no habla, por temor, por miedo, ¿sí? también salieron a la luz las infidelidades. Sí, más más fácil de descubrir allí estás en casa dejas el celular por cualquier sitio este tema de la infidelidad también fue bastante fuerte y no pidió esos celulares de esos hombres <ríe> bueno, <ríe> bueno. <ríe> no hay pausa. Claro, hay un tipo de hombres y mujeres hoy en día uno no puede decir una cosa y la otra entonces digamos que todos esos trapitos guardados se, se sacaron al sol y entonces todos dos caminos, o lo solucionamos, hay suficiente amor y madurez para solucionarlo, o ya definitivamente tomamos la decisión de seguir siendo felices, pero cada uno por su lado, porque ese es el punto, ¿qué me hace feliz? Y si lamentablemente, por más que se intentó, no se logró, pues a veces es mucho más sana esa decisión de tratar de, de separarse, de separarse, que seguir intentando una relación que es totalmente disfuncional y tortuosa para esas personas, eh, para esas personas, para los hijos, para los amigos, incluso una vez piensa en las tareas que son novios, y uno está, y, y los amigos los llaman, ¿no? Y a, a mí, por ejemplo, me, a veces como soy psicóloga, entonces me llaman yo, yo, los, los novios de las amigas, no, es que te llaman, bueno. tú. no, tienes nada que ver, verdad, esas Bien. cosas para mí, en la vida. Bien, gracias a la doctora Andrea Manjarres por este tema, importante tema porque la verdad que uno tiene que entender que los seres humanos a veces cometemos errores, nadie está sujeto, todo viene en este mundo con fecha de vencimiento.